Tú solo enséñame, tú solo enséñame Tú solo enséñame, tú solo enséñame He estado pensando, no quiero que pare Tú eres mi mejor opción No se me hace tan largo el camino Si este camino lo andamos los dos Los libros y cuadernos tirados por el suelo de la habitación Entrando al estadio En el vio a flor de piel Me siento un gladiador no son solo dos años, son 30 días al mes. Este no es mi sueño, aunque mi sueño depende de él. Oh, oh, oh, oh esto influye también. Oh, oh, oh, oh, la última parada del tren, sé lo que quieras.